A comenzar les doy la bienvenida a lo que es el artista emprendedor de hoy gracias a coqui gracias a diego por habernos permitido ver sus obras permitido aprender un poquito también más de ustedes de qué es lo que hacen y tal vez con eso me gustaría abrir con la pregunta de qué nos llevó a ustedes a escoger su especialización qué fue lo que les llamó tanto la atención de la postproducción de lo que es la edición de lo que es el color Pues que me llevó? Me llevó mi pasión por, diría, por la tecnología y por contar historias. Eso me llevó al color y, y eso me encanta el color, prácticamente. Sí, eh, bueno, contar los cuentos, el relato, creo que siempre ha sido mi, mi gran inquietud y bueno, la verdad es que las máquinas se llevaban bien conmigo yo con ellas y poco a poco de alguna forma era el camino que se abría, digamos sencillo, pero también entendí que era un lugar, la postproducción, desde el área tecnológico, pero en particular el montaje y la edición, entendí que era un lugar para poder acercarse a todos los aspectos de un relato, ¿verdad? Eh, desde lo estético, lo narrativo, eh, bueno, todo. Eh, de todo, ¿verdad? Es ahí donde todo se junta, todo el rodaje se junta y pues siempre eso me despertó la necesidad de estar por ahí. ¿verdad? Correcto, y tal vez complementando un poco a lo que decías, a mí lo que me llama la atención de lo que es postproducción es que todo está hecho en el sentido del guión, está hecho, en eso nos pasamos a la hora de grabar, ya tenemos material, tenemos sonido, aquí es donde juntamos todo y ya viendo que tenemos todo esto, para poder juntarlo y crear algo, ¿cómo es ese proceso de la libertad creativa que se tiene en la postproducción? Ustedes dirían que se tiene la libertad creativa, tal vez dependiendo del proyecto, y claro, siempre diciendo que es en servicio a la visión del director. ¿Qué piensan? Bueno, yo creo que hay como, hay varias formas de, de, de asumir un proyecto, ¿verdad? Y uno, y el principal es entender que uno es un colaborador del, del proyecto, digamos, desde el montaje en particular y en la postproducción, que uno está entrando al proyecto en un momento donde hay una línea trazada, un camino trazado, y pues no, de alguna forma tenemos que hacer que ese camino siga avanzando, siga creciendo y haga que el proyecto vaya más lejos y, y mejore y poder dotarle de, de, de mayores virtudes ¿no? eh, pensaría también que no es solo la libertad creativa ¿verdad? creo que hay cosas que nos amarran los aspectos técnicos, las posibilidades técnicas que nos dan limitantes pero también nos dan posibilidades diferentes y esa apertura eh, no solo a explorarlas sino a proponerlas a a brindárselas al proyecto y ofrecérselas al proyecto, no solo al director, sino al proyecto, a la obra como tal, y poder escuchar la obra que te está pidiendo, que te está diciendo, hey, necesito esto, además de lo que el director quiere, verdad es como una, una línea importante, no creo que la libertad está en conocer el panorama y poder tomar de ese panorama lo mejor para la obra. Bueno, pues yo diría que pensemos, Koki tiene la opción de entrar en la historia y de contarla. En mi caso ya me llegó. En mi caso ya llegó el corte. Y en muchos casos nosotros decimos, si ya está malo, no es que podamos hacer mucho. No es que podamos hacer mucho, no podemos contar la historia. Y uno tiene que, uno de los procesos de postproducción, que es color, es ya está impreso el corte. Si en algún momento llega el director o el editor y a uno le dice, tiene que cambiar algo, es un dolor de cabeza. Porque paralelo al color se está haciendo el sonido. Y eso se hace basado en un picture lock o en un corte final que ha hecho el editor junto con el director. Entonces, en mi caso, pensemos que la historia ya está. La historia ya está, ya no podemos eh, colocar más planos ya no podemos mover escenas, la, la historia ya está centrada. Nuestro ideal creativo, nuestra libertad creativa, es poder aportar sentimiento a la historia y reforzar emociones. Eso es lo que principalmente buscamos. Eh, sí, hay veces corregimos muchos errores de grabación, muchos errores, muy, nuestro trabajo también es muy técnico de corregir errores de grabación, eh, emparejar todas las tomas, pero en sí lo que buscamos es aportar, aportar eh, basado en la historia, basado en la historia. El peor color es el, que, es el que hace algo totalmente diferente a lo que se grabó y a lo que se tenía desde el principio. Eh, hay veces que sale bien, hay veces que sale mal, hay veces que mucho de nuestro trabajo, pensémoslo en documental, eh, es salvar, salvar más cuando han grabado tomas de hace 6 años o hace 10 años y tenemos 10 cámaras y tenemos que emparejar eso. Entonces es salvar y que para el espectador se vea, pensemos, se vea parejo y no haya saltos, no haya saltos. La libertad creativa está en, en proponer, pero no proponer basado en lo que nosotros queramos o en nuestro, llamemos lo que, o la película de Hollywood que hemos visto, sino basada en la historia y basado en lo que los creadores de la obra, pensemoslo, yo siempre he pensado, el director y el editor crean la obra, ellos crean la obra, un director que no edite, es, es extraño, realmente ellos crean la obra, y generalmente el colorista y el director de arte, el director de fotografía, pensemos que es como un, un brazo en el cual decora esa obra. entonces Nuestra libertad está en darle una buena decoración para poder lograr sentimientos de esa obra. Correcto. Y tal vez, justo lo que dijiste de último, me da mucha curiosidad. Es cómo existe esa sinergia entre departamentos, incluso cuando uno está en postproducción, cómo tiene que ver mucho específicamente con la inquilina. A mí lo que me llamó mucho la atención del corto, es que siento que le pone mucha atención a lo que es color. Tanto, tanto en postproducción, como vemos props, vemos vestuario... Y hay ciertos colores que se asocian. Estábamos platicando antes que tal vez empieza haciendo amarillo y después vemos que va cambiando un poco hacia el azul, que tal vez por ahí se pueda asociar a personajes y de último tal vez ya es verde, como esa combinación de ambos. Entonces, tal vez ya sea para edición o para color, ¿qué relación debe tener un editor y un colorista? ¿Y en qué momento de la producción se involucra? <risa> muchas veces desafortunadamente nos involucramos al final cuando el editor nos envía el proyecto y no nos y lo que nosotros hacemos en color es replicar la línea de tiempo que el editor hizo en nuestro software y ahí es cuando tenemos relación y lo llamamos a decirle envíeme esta toma porque no la tengo esa es desafortunadamente la relación más común que uno tiene con el editor esa es desafortunadamente la relación más común eh, nos encantaría en mi caso Tener mucha relación más con los editores. ¿Por qué? Porque a veces uno puede... Eh, pensemos que la parte de colores es muy técnica. Es muy técnica. Entonces, a veces, muchas veces nosotros les pedimos al editor que sean un filtro técnico eh, para diferentes tipos de tomas que pueden ser un problema. Que puede ser un problema. Desafortunadamente yo diría, existe poco o nada, esa relación, solo al final. y se busca que sea desde el principio, que al menos el editor vea, el editor, el editor sufre, creo que ha, ha sufrido Coqui eh, porque ve imágenes grises, imágenes sin intención, imágenes lavadas, logarítmicas, y tiene que imaginarse la historia, bueno, por lo que se grabó, pero al final le sufre porque nunca ve una intención, llamemos eh, de luz o artística de la escena lo que se busca o lo que se busca con llamemos con los flujos de trabajo de color controlados es que haya una intención creativa desde el principio de color el editor use esa intención creativa como una herramienta también para poder contar y al final el colorista eh, llamemos amplía esa intención creativa que se hizo desde el principio está sucediendo pensémoslo en, en las producciones más grandes está sucediendo pero en un muchas producciones en las que participamos, al final nos vemos para decir, editor, eh, o nos llaman y nos hacemos amigos, y al final nos envía un plano, nos envía otro, como en esa parte. Sería mejor, mucho mejor, desde el principio. Eh, y yo creo que es un poco una realidad. No sé, en el caso de Coquito, ¿qué piensas? Pues, no sé, yo creo que tengo... O he tenido la oportunidad de estar en los dos lados, ¿no? he tenido la oportunidad de estar tanto en el montaje como en el color y de coordinar equipos, eh, siempre de alguna forma in-house, como en, un, en una sola locación y en ocasiones con, con equipos a distancia y, y bueno, creo que como parte del, del, del montaje o la edición tenemos que tener claro que nuestro la película no termina con nuestro trabajo y que nosotros también estamos, somos parte de la cadena de producción, de la cadena de montaje y de la cadena del control de la calidad de la obra y en el momento en que nosotros brindamos o entregamos el material a algún proceso, ya sea sonido, efectos visuales o color, debemos ser conscientes de, de que esta persona necesita el material, lo necesita todo. ¿verdad? necesita todo lo necesario, incluso pruebas de color que se hayan hecho al momento del montaje para tener una referencia, verdad porque no, no se las entregas, sino haces pruebas y le entregas el material, el material original. Eh, pero también existen otros, otras etapas donde el brindar el espacio al montaje también puede darle aportes al color, ¿no? Eh, una, una escena se contempla o se edita bajo ciertas cualidades o características o con una intención, que si el colorista no ha estado en la, en, en la discusión con el director, quizás el director ya no la va a brindar al momento de la corrección de color, o llega el fotógrafo a querer otra, a plantear una nueva idea, y creo que al final es, se trata de un equipo, no se trata de, de, seres, de solo seres individuales, sino que de un equipo, de un ensamblaje grande en el cual todos participamos y tenemos que ser parte del proceso y dar lo mejor de nosotros. Entonces creo que no, no yo particularmente nunca he tenido inconvenientes con, con la relación, ¿verdad? Creo que siempre tiene aportes narrativos, estéticos, técnicos e incluso pues de revisión, de hacer los visionajes y decirle al colorista, ve, hey, te faltó aquí. Y él le dice, sí, pero vos me diste no sé qué plan. Y se, pero todo en, en, en armonía siempre y en, y en función de que la obra salga con la mayor excelencia posible, creo. Y yo le agregaría algo acá, ahí yo siempre he dicho, hay solo un mandamiento en corrección de color y es ver la historia. Darle play y verla. Y eso también es para efectos especiales. Como no es la parte final, hay veces que uno no tiene ni tiempo y tiene que entregar el programa, eh, le entregan el corte uno el viernes tiene que entregar el corte el domingo. Ya. A veces uno no lea play, pero pasa lo que, lo que mencionó un poco aquí es si uno no lea play, no se mete en la historia. No sabe qué sucede. Y es uno de los principales, llamemos inconvenientes, de personas de lo que llamamos postproducción off online gráficos, eh, personas de efectos especiales y color, y es no ver la historia y no ver de qué se trata, y hacer, hacer, hacer, hacer, hacer, y al final si uno no ve la historia, si no ve de qué se trata, pues tampoco va a aportar absolutamente nada. Algo, y eso sucede créanlo en canales de televisión, en lugares grandes, donde el tiempo... Eh, a veces es muy poco y no da play, pero definitivamente, si no veo la historia, al final poco puedo aportar. Totalmente. Bueno, y hablando, tal vez ya más dirigido hacia lo que fue la parca. A mí, en lo personal, me gusta mucho cómo empieza y me gusta mucho el acercamiento y el ritmo de tener estos planos. Tenemos establishing shots, tenemos estos planos de cómo va haciendo todo el proceso. Siento que es una manera como súper elegante de presentar de por sí la situación y te quería preguntar específicamente con la parca, ¿cuál fue tu acercamiento hacia la edición? Ya, yeah. creo que el acercamiento, vamos a ver si, si, si logro amarrar esta idea. El acercamiento con esta película empezó antes de que la carpeta de la película estuviera terminada. Eh, Gabriel me invitó una noche, estábamos en Nicaragua, él estaba de visita, me invitó a conversar, a cenar y me empezó a hablar del proyecto y creo que desde ahí fue el acercamiento, porque entonces ahí empezaron las ideas y después llega la carpeta construida y con la carpeta construida empiezan nuevas discusiones eh, y nuevas opciones, luego una vez está el rodaje concluido, Llego yo a ver qué era lo que, que, los resultados del rodaje y pues eran básicamente lo que habíamos conversado, ¿no? Entonces, las conversaciones que habíamos tenido. Entonces, el acercamiento no empezó al concluir el rodaje como suele suceder o como se le suele otorgar. Y creo que eso es una de las grandes virtudes que tiene este documental que estaba desde antes y que me permitió sentir el relato y conocer el relato, a pesar de que, bueno, no no se logró grabar todo el relato que se quería, esto era solo la tercera parte de lo que se quería grabar, pero había claridad en Gabriel, había claridad en mí y había una claridad en el proyecto que contaba todo el equipo y que eso permitía, pues de alguna forma, eh, ir para adelante, avanzar y, y seguir evolucionando. ¿no? Entonces, me imagino que por ahí va. Sí, súper, y se nota, o sea, creo que se nota. Siento yo, que el, cuando un editor está involucrado desde antes, Siento que hasta se siente como como que tú lo entendiste mejor también en algún punto. Y... Sí, creo uh -huh. que el día... Creo, siempre hay discusiones en el montaje, uh -huh. en la edición, pero creo que era más fácil, las, discus las discusiones no se extendían a, a, a cosas mínimas, sino se iban más a las profundidades de, de lo que se quería decir porque lo, lo, la forma y lo formal de alguna forma ya estaba definido. Uh -huh. y, y pues... También se hizo un registro bastante sistemático de proceso uh -huh. y en, en el caso, en nuestro caso, pues hicimos de primero un documental de proceso, es decir, paso a paso cómo funcionaba todo y luego lo desordenamos una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces, lo volvimos a ordenar, lo volvimos a desordenar y así hasta pues, un poco eh, decidir la estructura inicial y luego ya entrar a las escenas bueno, la estructura, la película, no solo la inicial, pero... Sí. Eh, y luego ya entrar a las escenas, a los detalles, ¿no? Creo que por ahí es... Creo que la cercanía es vital, no solo del relato, sino del personaje. Es, creo que mientras más cerca está uno del personaje, del relato, de lo que se quiere contar y del director, de lo que el director pretende y la producción también, creo que es más fácil tomar las decisiones y discernir qué es lo mejor para el relato. ¿Podrías decir que recomendarías que para un editor es importante también no solo estar involucrado en la etapa de postproducción, pero estar en, en las etapas previas, ¿no? También para tener mejor entendimiento de la historia. Sí, yo creo que al final el cine es un trabajo en equipo y se nutre de todas las personas que participamos en él, en cada uno de los proyectos y en la medida de que las personas puedan hacer una, real, una verdadera simbiosis, una integración... Eh, como personas, como trabajadores, como creadores, como creativos, el proyecto tiene más posibilidades de ser mejor, de crecer y de extenderse. Bueno, y hablando de lo que fue la inquilina, me llama mucho la atención y tú me comentabas cómo fue el flujo de postproducción de este cortometraje en específico. Y tal vez la pregunta iría con todas las nuevas tecnologías que están saliendo, que estamos viendo ahora. ¿cuál crees que son las nuevas oportunidades en lo que es colorizar una película? Bueno, pues primero la inquilina es, es, es una, pensemos que hay un evento que, que recomendado para que vayan, que se celebra en Los Ángeles se hace en Los Ángeles que es el Hollywood Professional Association donde se prueban las últimas tecnologías que están saliendo en el mercado audiovisual de postproducción y flujos de trabajo en el 2020 no se pudo hacer. En el 2021 tampoco se podía hacer. Y el presidente de la asociación dijo, vamos a hacer algo importante en el 2020. No se pudo grabar, pero sí se desarrollaron muchas tecnologías para poder grabar. Entonces, bajo esa premisa, él dijo, pues produjamos cortos en pandemia y probemos todas estas tecnologías que, que no se han probado a nivel real que se puedan usar acá. Entonces, en sí ese fue el reto. Nuestro reto, pensemos que, que en nuestro caso fue probar tecnologías y ver los errores de las tecnologías, pensémoslo, y darles a aquellos fabricantes de tecnología nuestro feedback para poder decir cómo esto se tiene que mejorar, esto no. Entonces, eh, pensemos que me encantó a mí el proyecto. La razón por la que llegué al proyecto fue porque grabaron el corto y notaron que el editor solo habla inglés y ellas hablan español, entonces dijeron necesitamos a alguien que hable español y ahí me llamaron, eh, yo aporté en la parte de edición pero yo no soy editor, a veces como que decía bueno esto como para ayudarle a, al editor principal como a hacer, a hacer como el corte eh, y lo bonito fue, fue que lo hicimos yo no podía ir a la oficina porque estábamos en cuarentena total eh, estábamos trabajando tres países juntos, eh, desde Hollywood, desde México y desde Bogotá, y todo se hizo remoto, que fue lo mejor. ¿Remoto en qué sentido? Eh, yo puedo seleccionar este computador que tiene Miguel en esa parte, y puedo entrar a un programa, eh, y ahí me conecto al computador donde hicimos la inquilina, y puedo corregir algo en edición, puedo corregir algo en color, este cortometraje se hizo todo en DaVinci Resolve, desde proxies, eh, edición, composición, eh, sonido, el sonido creo que es una de las cosas que más me gusta de este corto, lo hizo Skywalker Sound, y color, se hizo todo ahí. Entonces, eh, cuando tú me dices qué oportunidades representa actualmente, eh, la postproducción, pensemos que, en la evolución de lo que es la postproducción, pasamos de una postproducción, llamémosle eh, lineal, después una postproducción digital, y hoy es posible, por medio de estos proyectos y por medio de esta tecnología, pasar y entrar a lo que se conoce la postproducción en la nube. La postproducción en la nube representa miles, miles de ventajas, para todos, pensemos, porque yo no necesito comprar un computador de 5 mil dólares para poder editar, o a tener un computador de 10 mil dólares para hacer color, sino que simplemente entro por cualquier computador, eh, a la nube de Amazon o de cualquiera, pago la hora y edito mi proyecto. Y pues, quito la hora y me meto a Facebook. Entonces eso representa miles, miles de oportunidades para todos, porque ya la tecnología no va a ser un impedimento. Que En muchos casos, Koki me imagino que lo viviste también, las máquinas eran carísimas. Los sistemas de edición eran software, hardware. Entonces uno no podía acceder a eso. Con la llegada de los portátiles, ustedes ya cada vez pueden acceder más a eso, pero muchos dicen, no, pero no puedo comprar un portátil de 3 mil dólares. Con la postproducción de la nube, uno diría, puedes continuar con tu portátil que tienes hace tres años, y al final simplemente para hacer tu trabajo de postproducción, accedes a ese computador y trabajas como si estuvieras en tu computador porque no se siente absolutamente nada. Nosotros hicimos ese trabajo y yo lo hice desde el estudio de mi casa, lo hacía desde un café, eh, ahorita se lo mostré a Gaby en, en una escalera, entrando a ese computador, entonces entramos a una era en la cual eh, el impedimento de tener la tecnología para poder eh, desarrollar una historia a nivel de postproducción, llamemos que se está acabando. Entonces, existen muchas oportunidades, sí, y hoy más que nunca. coqui no sé si tienes algo que añadir en cuanto a edición. ¿Cómo has visto tú la, la evolución tecnológica? Pues, yo tengo varios años trabajando a distancia. O sea, creo que el montaje siempre, desde que está digital y tal vez unos, unos años atrás, eh, pues... La virtualidad ha servido y el trabajo a la distancia se ha podido realizar, de hecho ya hace algunos años que el software de montaje y, y bueno, la mayoría del software de postproducción empezó a involucrar eh, mecanismos de, eh, de trabajo remoto, ¿verdad? Eh, de trabajo en equipo como se le conoce. Eh, creo que estas opciones que comenta Diego, pues la verdad es que sí son una ventaja, son, son amplias, pues amplía las posibilidades, ¿verdad? Y en particular, el detalle es que se encuentra en una sola plataforma, ¿verdad? Porque eh, con anterioridad hemos usado distintas plataformas, una nube, una nube es un servicio, el software es otro servicio, el, y así poco a poco. Y entonces uno se se junta de muchos servicios, digámoslo de esta forma, y poder concentrar los servicios en un solo, en una sola plataforma, me parece que es una gran ventaja. ¿no? Bueno, y tal vez, para ir cerrando un poquito, antes de que tengamos las preguntas con el público, me gustaría saber, hablando tal vez fuera de estos dos proyectos, ¿cuál ha sido el proyecto más retador que han tenido en toda su carrera? ¿Y cuáles fueron las lecciones de vida que les quedaron? al culminarlo? ¿Quién quiera empezar? Pues es que es difícil, es difícil. Yo diría... Hay un proyecto que aún no me pagan para Nagio. Ese es el proyecto más retador que he tenido. ¿Y cuál es la lección de la vida? Nunca empiecen a trabajar algo sin tener un documento firmado donde las dos partes estén de acuerdo y, y se, sean los términos claros. Sean los términos claros. No empiecen a mover un cuadro en edición, absolutamente nada, si no está firmado. Si no está firmado y no están de acuerdo. Y sigue siendo un reto, porque no me pagan, pero vamos en proceso. Pues bueno, ese reto siempre está. Creo que, que, que no es ajeno a... a, a a ningún área de la eh, del cine en general ¿no? eh, pero en particular me he enfrentado a dos proyectos interesantes o amplios eh, uno es un documental que fue registrado durante 20 años ¿verdad? es el relato de una niña entré como el tercer editor de la película y fue básicamente un una expansión mental, digámoslo de esta forma, de cómo realmente la paciencia, la dedicación, el esfuerzo y el observar las sutilezas puede aportar mucho a un relato, puede hacer crecer un, un relato, una historia, un, un cuento y cómo esa paciencia de este director que Misha Prince, un director inglés que, que ha hecho varios proyectos acá en Guatemala, Cómo su paciencia le ha llegado a encontrar la esencia de, de los humanos que registra de, las, de los relatos que él busca y creo que eso realmente me, me dio muchas posibilidades y a partir de ahí he tenido la oportunidad de realizar otro par de proyectos con escalas similares que en definitiva, no sé, son, es un rompecabezas cada vez más amplio, ¿verdad? Pero cada vez mientras más crezco en esa rama o en esa línea, eh, cada vez se hace más, eh, no sencillo porque no lo es, pero digamos un poco más accesible para uno eh, armar el rompecabezas y poder decir, decidir y discernir de una forma más asertiva, ¿verdad? Gracias, Coqui. Bueno, ahora sí, abrimos las preguntas para público. Por favor, quien tenga una, si ¿sí puede levantar su mano. Gustavo. Felicitaros a los dos por su trabajo. Eh, quería empezar por Coqui, Nos contó un montón la barca. Quería como que, hacerles preguntas. Dos? Una, y es, ¿cuáles son tus decisiones en cuanto al ritmo de la historia? ¿Qué tanto pudiste influir tú digamos con el trabajo relacionado con el director? Porque, es? Amigo. Eh, y quería decir que me pareció súper interesante el que nos hiciste, bueno, que nos hicieron pasar por un infierno sin mostrarnos tanto y obligarnos a ver. Nos probó mucho a irreversible. Sí, no porque estamos ahí sin poder hacer nada con tomas super largas. Quisiera saber más sobre pues, las decisiones que tomaron acerca de eso. Y con Diego, eh, eh, ¿qué tan o sea, ¿cuáles fueron las decisiones del director acerca del, de la estética de la ¿Y qué ¿Cómo influiste tú ahí? ¿Qué hay de tu trabajo, de tu creatividad dentro de la, de, de, de, de la estética. Yo creo que independientemente del proyecto que sea, no solo este, uno está ahí para el proyecto y uno va dejando poco a poco, mientras va casi que cuadro a cuadro, va dejando un poco de uno y también le va arrebatando un poco al proyecto. Y se va llevando un poco, aprendiendo de él también. Eh, creo que no fue un trabajo único mío, sino fue un trabajo colaborativo y como comentaba hace un momento, pues fue un trabajo que venía desde antes por lo tanto, la conversación era muy fluida, la conversación era eficaz y era probar y jugar. Creo que fue lo más importante de ese proyecto, jugar y jugar y jugar, porque no era un proyecto con un material lindo, llamémoslo así. No, no es un proyecto cómodo, ¿verdad? Eh, no, no es necesariamente agradable para muchos. Bueno, pensaría que para nadie, pero sí hubo una elección, por ejemplo, previa, que era que iban a haber muy pocos planos abiertos, que el relato se iba a hacer desde, en su mayoría desde los planos cerrados y que no íbamos a ver necesariamente piezas completas de la situación. ¿verdad? Por lo tanto, eso lo hacía un poco más llevadero, pero también nos lo hacía un poco más cercano y no lo hacía necesariamente más fácil. Pero en el hecho de estar dispuestos a jugar y un poco a divertirnos en, esa, en, esa, en ese proceso, creo que pudimos pues dotar al material de una de algo orgánico, un poco también como funcionaba, porque intentamos que fuese el material o la película que nos dijera hey, necesito esto. Hasta aquí llego, hasta aquí llegó, exceptuando por un par de escenas particulares. Eh, si, si, se, si, si le prestan atención el plano las acciones empiezan al inicio del plano y terminan muy puntualmente, no, hay muy pocas acciones cortadas, exceptuando la, escena inici la secuencia inicial, ¿verdad? que eso es donde se, juega, donde se juega más, De ahí todo es una apertura y un cierre, entonces creo que eran claridades de lenguaje que se planteaban, y que como estaban de alguna forma escritas desde antes, básicamente había que seguirlas, ¿no? y de ahí pues divertirse un poco en la medida de lo posible. Ok, bueno, con la inquilina había, había un reto y era que era solo un escenario. Era un escenario que si ustedes se dan cuenta es sala, cocina, cuarto y una salita. Ya. Eh, hubo otro reto, tiempos. Tiempos, teníamos que entregar para, para el lanzamiento del SPA y ten, empezamos a hacer postproducción un mes antes. Entonces la, la edición se hizo en alrededor de dos semanas. Eh, el color tardamos oh, tres turnos, cada uno de ocho horas, 24 horas. Y el sonido también fue alrededor de 30 horas. Finalización, pensemos la que fue eh, alrededor de cinco horas. Eh, a mí me encantó este proyecto a nivel de color porque es atrevido. No sé si lo notaron, es bien atrevido. Y quisimos eh, que el color fuera atrevido porque dijimos, estamos en un escenario donde no es que tengamos muchas, no tenemos paisajes, no tenemos elementos que, que ayuden, entonces es un escenario plano, entonces desde dirección de fotografía, Sandra dijo vamos fuerte, vamos fuerte, fuerte y nos fuimos fuerte, bien fuerte y quisimos con el color precisamente hacer como un, eh, llamemos una línea narrativa de lo que sucedía en la historia. Y eso fue como el, el mayor aporte, que se, en algunas historias se puede, en otras no. Y aquí definitivamente nos fuimos fuertes y se nota. Entonces ustedes notan, al principio es cálido, cuando ella está sola. Después llega la, la chica y se empieza a volver azul, azul, azul, azul, hasta un momento azul fuerte. Después cuando empieza a ver la relación y ella se empieza como a hacer amigas, se empieza hacia azul a volver verdoso, verdoso, verdoso hasta aquí al final, cuando ya muere ella, es un verde bastante fuerte, y en el final de la, de la escena, cuando pensemos que intercambian roles y se logra como la, el objetivo de la, de la inquilina, se vuelve nuevamente amarillo. Entonces fue, fue algo que se planteó desde el principio, nos fuimos fuerte, y en el proceso de, llamemos, en el proceso de... Estar con el director de foto, y con el director, se construyó mucho de eso. ¿El reto cuál fue? Que estábamos remotos. Estábamos remotos, entonces me acuerdo la primera reunión que tuvimos, eh, probamos una tecnología que costaba un turno, no sé, 3 mil dólares. Y no nos sirvió el sonido, no nos sirvió la, la comunicación entre nosotros. Entonces pudimos compartir pantalla, pero al final para comunicarnos entre nosotros, tocó hacer una llamada de WhatsApp. Entonces era todos hablando por WhatsApp y compartiendo la, la imagen desde ese proceso. Eh, el mayor problema de color es las pantallas. En las pantallas. Entonces eh, ella veía algo en un computador. Eh, la persona de Los Ángeles veía otra cosa. Entonces lo que se logró fue eh, que las personas que estaban en México pudieran ir a un estudio grande de postproducción que se llama Oxido. Y a partir de eso... También en Los Ángeles, se fue a una sala de color y se alinearon los tres monitores para intentar los tres ver exactamente igual. No exacto, no exacto. Y el reto fue un poco ese, fue como que las tecnologías no se volvieran en nuestra contra, sino ayudaran para lograr eh, contar la historia. Y si sufrimos de que se iba el internet, se iba a la luz en algún momento... Eh, los monitores no servían, la tecnología no conectaba, todos esos procesos eh, que dificultaron eh, la naturalidad de esas sesiones, porque las sesiones de color, tanto las sesiones de color como de audio, son sesiones donde va a, donde por medio del diálogo va surgiendo la historia. Prácticamente eso. Me gustó mucho la decisión que, tom que tomaron, fue tuya, el director en qué momento ingresar los diálogos de la parca, eh, porque llegó un momento hasta incluso cuando él está hablando de su muerte y todo, y miramos estos planos que a ah, la verdad me lo sentí súper profundo, como si hablando de la vida, yo fuera parte del ganado. ¿no? Estaba, <ríe> y creo que están muy en sinergia tanto eh, el director de foto como vos en edición para poder darle respiro al relato, para que no sea intenso en ciertos momentos y pones esas transiciones de planos que incluso son bonitos, como esta pared llena de sangre, que a mí me pareció así como un poquito artística. Y hasta o sea, súper, no, yo no lo había visto, pero felicidades, eh, y me mataste con ese último plano en cámara lenta, estaba sufriendo, de quería que se acabara. Entonces quiero saber por qué tomaste esa decisión en el último plano, así como, bueno, ya nos lo vamos a terminar, súper ahí con la cámara lenta del ganado. Pues creo que nunca habíamos visto eh, una vaca morir en el corto hasta ese momento. O sea, así digamos de es pues un plano cerrado, pero igual como que sentís así la muerte más que en cualquier otro momento de la historia. Perdón, te digo. ¿no? <risa> vale, sí. Eh, no, no, no es fácil y de verdad no fue fácil trabajarlo. Eh, veamos, creo que voy a insistir en esto, no ha, no ha sido una decisión mía, solo, ¿verdad? creo que ha sido un trabajo con Gabriel, pero sí de alguna forma nos paramos en una posición que es lo que llamaríamos la incertidumbre. ¿no? ¿Cómo construimos la incertidumbre? Porque eso es lo que va a mantener al espectador sentado, eso es lo que va a hacer que el espectador se haga las preguntas de qué es lo que estoy viendo y hasta dónde me quieren llevar. Entonces creo que nos posicionamos desde ahí y pues teníamos que cumplir de alguna forma con enseñar el momento del disparo, ¿verdad? Que sí lo habías visto, solo no lo habías visto de frente y con esa claridad. Entonces eh, fue costó un poco llegar a esa decisión y a la elección de si cámara lenta o no en cámara lenta, a pesar de que en ese momento se había registrado para usarlo en cámara lenta, eh, fue un proceso de ensayo-error, digamos, probar, encontrar los símiles, que eso también es importante dentro del relato, eh, cuando habla del poder que él tiene sobre las reces, ¿no? y, y cómo también el, eso se contrasta, eso se contrasta con el poder de la vida y de la muerte, ¿no? Entonces creo que fuimos construyendo, los, encontrando los bytes, los diálogos más pertinentes para lo que se quería contar del relato, luego fuimos encontrando símiles en las imágenes, y fuimos trabajando en un proceso de decisión de si hacemos la metáfora, si hacemos la ilustración, si hacemos la recreación... Y por ahí hay un poco de cada una. Entonces creo que fue ir probando, ir ensayando, ver qué dice el espectador y a partir de ahí ir tomando las decisiones definitivas, ¿no? Y todo en función de lo que se pretendía. Mi pregunta es si la decisión de, de mostrar la vida de él fuera de lugar estaba desde el inicio o ¿Cómo fue que llegaron a la decisión de acompañarlo a él también a ver un poco de su vida afuera? Porque yo pensé, que, o sea, toda la parte del inicio, yo pensé que no íbamos a lograr salir nunca de ahí. Y luego está con ese pequeño respiro que al final no sé si se siente como un respiro porque al final él siempre tiene que regresar ahí. Entonces, no sé, ¿cómo fue esa decisión? Okay. Sí, creo que pues Gabriel, ¿verdad?, como, como director eligió hacer ese registro, en definitiva. Eh, sí hay algunos truquitos ahí de montaje que ilustran algo, y no voy a confesar en este momento, eh, pero sí se notaba esa necesidad, o sea, la idea tampoco era torturar a nadie, ¿no? o sea, es cierto que es un lugar que no es cómodo, es un espacio que se esconde, que no queremos ver, que, que ignoramos muchas veces, entonces, o que queremos esconder, pero la idea tampoco era torturar a nadie, entonces lo que se pretendía en su momento es poder dar un respiro y conocer más allá a la persona de su oficio, pero también eso nos hizo notar algo, y es que esta persona de alguna forma es su oficio, ¿no? está muy determinado o su comportamiento está muy determinado por lo que él hace todos los días ¿no? y lo que lleva haciendo por tantos años, ¿verdad? Y aunque por ahí está el truquito de montaje, eh, pues... Pues sí, era era eso. O sea, ¿quién es él además de esto? Porque las, las personas al final no son solo una cosa, son, son, no somos solo un, una particularidad, somos un cúmulo de particularidades. Y poder ir a la intimidad de su hogar resultaba importante. ¿verdad? Y sus vínculos, porque también él habla de los vínculos mientras está, o sea, él se plantea su diálogo mientras. Él está ejerciendo su profesión o su trabajo. Eh, se plantean muchos diálogos sobre la culpa, sobre el amor, incluso sobre la muerte, eh, pero nunca vemos en ese momento en cuanto a qué o en cuanto a quién. Entonces, pero al salir de este espacio, sí podemos ver un poco de su intimidad, un poco de sus vínculos humanos fuera de su profesión, de su trabajo. ¿no? Entonces sí era, la película lo pedía, o sea, no, era, no fue solo quererlo, es que nos decía, necesita un descanso el espectador, y eso cuesta aprender a leerlo pero se puede leer en una película que diga, hey, ponme aquí otro plano, o algo por el estilo o haz que este plano se sostenga más, Ay, se puede y hay que estar dispuestos a escuchar la Bueno, tenemos tiempo para una última pregunta Marivi para Diego? Es eh, en qué momento pues, se descubre, o sea, qué color aporta más a provocar ciertas ¿Si emociones. Se el... O sea, cómo determinas que el azul va a provocar más extenso, más o el verde. O si ya eso influye. En el... Sí, influye mucho. ¿Y nosotros con qué jugamos? Hubo desde el book de fotografía, ya estaba eh, pensado la, los escenarios pero lo que hicimos fue eh, evolucionar en el color con respecto a, a, a qué se quería llegar con el personaje. Y también, como son colores, si tú pasas del amarillo a azul se va a notar. Entonces lo que hicimos fue jugar con la saturación y la luminancia para empezar a dar bajadas y subidas para que los, ya los empalmes entre los colores no fueran tan fuertes. No fueran tan fuertes. Eh, sí, y se. Y pensemos. En este corto se pensó como. Llamemos con lo que. Con el viejo conocido. De que. Amarillo. Hogar. Hogar. Tranquilidad. Eh, azul. Fría. Algo frío. Algo lejano. Eh, verde enfermizo. Verde enfermizo y lo que se hizo fue jugar con te comenté, saturación y luminancias para irlos aumentando dependiendo de la situación del corto. Principalmente eso, pero eso, en este corto específico la directora de fotografía lo tenía muy claro y eso ayudó muchísimo en el proceso del color porque teníamos poco tiempo. Teníamos muy poco tiempo, entonces ella sabía que quería. Al final surgió en el turno de color, eh, propuestas, un poco la, la mía de subir y bajar, fue algo que yo le hice a ella y, y le gustó, eh, pero ya está desde el principio y nos ayudó mucho, porque, porque es muy difícil saber un color de algo si no se estuvo preparado. Entonces ella tenía sus referentes y lo que se hace siempre es, se parte de un referente, pero no se llega a ese referente se llega a lo que requiere la historia. Bueno, muchas gracias Diego, muchas gracias Koki por haber estado con nosotros, por haber compartido lo que son sus experiencias de la realización de este proyecto. Gracias a ustedes también por habernos acompañado y los invitamos a que estén pendientes de los próximos eventos que se vienen, a que nos sigan en redes y si quieren encontrar más información, ingresen a cine.ufm.edu. Gracias a todos.